Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Eh, me paso por aquí súper rápidamente porque estoy preparando cosas para ya volver uh, de Ucrania a España y simplemente quería comentaros una iniciativa súper guay, uh, una sesión de trading en vivo a la que cualquier persona pueda acceder totalmente, de manera totalmente gratuita, la que vamos a llevar a cabo esta vez no solamente en vivo, en directo, que es, digamos, lo que solemos hacer cuando impartimos este tipo de sesiones en YouTube, sino esta vez la vamos a hacer presencialmente estando... En Madrid el día 13 de diciembre estaremos en Madrid compartiendo un espacio espacio físico vale para hacer eh, una sesión de operativa de vivo con las herramientas de volumen el order flow estaremos Miguel y yo y te invitamos a unirte a, con los alumnos que vamos que, que van a estar seguramente también operando con nosotros eh, unirte a esta sesión o por lo menos ¿no? en caso de que la vayamos a retransmitir eh, poder pues verla eh, a través de una sala de zoom a condición de este vídeo te cuento todos los detalles de cómo puedes acceder a, a, esta, a esta sesión. Así que nada, no me enrollo mucho más y vamos directamente al grano. Hace ya varios meses que estoy aquí en Ucrania y la verdad es que tengo muchísimas ganas de eh, volver a mi otra tierra natal, a, a, a España. Eh, esta visita la verdad es que se me ha alargado un poco. Llegué incluso hasta montar esta, esta oficina, pintar este cuadro que veis por aquí uh, de fondo, pero como digo, uh, tengo muchísimas ganas de ver al, al equipo de Armaga, al equipo del otro proyecto, uh, del cual todavía no puedo hablar uh, muchos detalles públicamente, ¿vale? por, por unas uh, razones debo uh, también visitar y reunirme con el otro equipo, supongo que muy prontito voy a poder dar un poquito más de detalles, pero sobre todo, sobre todo, como digo, ver a Claudio, a Miguel, a Román, a ver a Ander, a todos los compañeros del equipo de Armagrafx eh, con los cuales trabajamos codo a codo todos los días con nuestros alumnos, eh, trabajamos y resolvemos, solucionamos problemas del día a día a nivel de proyecto también vamos a aprovechar a hacer una quedada privada con los alumnos eh, estaré Miguel, estaré yo queremos eh, conoceros en persona, queremos hablar con vosotros preguntaros cosas, eh, pasar un rato eh, juntos a charlar sobre trading, queréis que vosotros conozcáis eh, entre vosotros, eh, no importa en qué año eh, hiciste la formación, si has sido nuestro alumno, estos días habrás recibido un correo electrónico eh, sobre el tema, de, el tema de la quedada, así que por favor, revisa tu correo electrónico por si no lo hayas recibido. Como digo, la idea de, de esta quedada es eh, juntarnos, eh, vernos. No vamos a hacer ponencias, eh, va a ser más bien el formato, va a ser más bien una quedada eh, informal donde podemos conocernos, donde los alumnos también queremos que se conozcan entre ellos, porque eh, como, como bien sabemos, trading es una actividad pues, bastante eh, solitaria. Así que eh, me parece que la idea de formar una comunidad y conocer a la gente que Uh, que tiene los mismos intereses, ¿no? que está en una situación muy parecida y que tiene los mismos objetivos y así poder ¿no? ayudar unos a otros, así poder apoyar, ¿no? que nosotros, los profesores, tanto vosotros que sois de la comunidad, que sois gente de la Trading Team, ¿no? podéis apoyaros entre vosotros. Creo que es, uh, puede ser una idea muy potente. De hecho, de hecho, tengo otra idea que es también bastante ambiciosa de algún día a lo mejor uh, armar un... Una, una especie de trading floor, ¿vale? Hablar un, una especie del, del equipo de los traders para que podamos juntos hacer, hacer cosas y, quién sabe, a lo mejor eh, esta quedada, esta reunión con los alumnos puede ser el comienzo. Ahora bien, ¿y qué pasa con el resto de la comunidad, no? Los que no sois alumnos pero queréis conocerlos. Bueno... También me gustaría aprovechar este viaje y reservar un espacio para todos vosotros para que podáis conocernos a nosotros eh, en persona, ¿no? si, estáis, si vivís cerca de, de Madrid o si os apetece venir un día. Uh, y también conocer a nuestros alumnos, que, por cierto, si eres alumno, ¿no? vas a poder aprovechar, vamos a poder estar con nosotros tanto el sábado como luego el lunes. Aprovecho para comentar la fecha de la quedada: el lunes 13 en Madrid. Uh, hacemos la quedada, digamos, puertas abiertas, donde cualquier persona puede uh, venir y conocernos. Y esta sesión la vamos a dedicar para hacer uh, trading en vivo, para responder dudas, preguntas, para que me podáis preguntar, para que me podáis ver operar. También estará con nosotros Miguel. Uh, si quieres traer tu portátil, puedes traerlo, ¿vale? Nosotros traeremos el portátil y pues, simplemente eh, nos reuniremos para operar en vivo, uh, para hablar sobre trading. Uh, herramientas de volumen, order flow, resolver cualquier duda que haga falta. Así que si te apetece uh, venir, te voy a dejar debajo de este vídeo un formulario ¿vale? y pedirte que seas responsable y que no, no se estropees el, el evento ¿vale? porque dependiendo de cuántas personas uh, vayan a querer venir habrá que pues, reservar un sitio u otro. Así que si de verdad quieres venir, por favor déjanos, déjanos tus datos en el formulario que dejo en los comentarios debajo de este vídeo, ¿vale? Para que podamos contar mmm, con, ¿no? con, para que podamos ver con qué cantidad de personas debemos contar y de esta manera pues reservar un sitio adecuado para que podamos pues uh, uh, podamos sentarnos tranquilamente, ¿no? y poder uh, operar en vivo y en directo presencialmente encima eh, el día el día 13, el día 13, si no me equivoco, el lunes en, estando en Madrid. Nada, hasta aquí este breve vídeo, eh, espero uh, que te haya gustado eh, esta iniciativa, en tal caso darle like, vale, déjame saber en los comentarios si, si piensas venir, uh, además rellena el formulario y nada, uh, espero verte muy prontito, en, prácticamente ya la semana que viene en, en Madrid, uh, si no puedes venir uh, porque estás en Latinoamérica en cualquier otro sitio y te pilla lejos, eh, estamos pensando en retransmitir seguramente que será simplemente pues, retransmitir lo que es la cámara de la, del ordenador y la pantalla ¿vale? tampoco vamos a montar ahí una historia de, con cámaras externas ni nada de esto simplemente pues, uh, pasar un formulario de zoom ¿vale? para que puedas ver mi pantalla para que puedas ver uh, mi cara y un poco pues, la gente que habrá en la sala sin más, hasta aquí el vídeo de hoy muchas gracias por uh, estar por quedarte hasta el final y nos vemos en un próximo vídeo, un saludo chao, chao